En la, en la rueda de prensa de la del contralor de la república eh, mencionó y dijo que tenían 30 días me parece, no recuerdo hasta septiembre 15 algo así y que el que no la haya presentado tenía hasta eh, 15 días más para o 30 días más para presentarla tres semanas a, a tres semanas más <coughs> y que se no la presentaban iban a ser suspendidos y en caso de la prórroga que él daba iban a ser entonces destituidos <coughs> demasiado condescendiente encuentro yo que, que está haciendo el presidente Luis Abinader porque una declaración jurada se supone que ya los diferentes ministros que fueron antes de tomar de hacer tomar posesión sabían que iban para X ministerio debieron de hacerla pero bien eh, a, a, voy a, a, a lo que le escribía al presidente, si el señor doctor me lo pone en pantalla eh, por favor sí. para que las personas entiendan y, y lean lo que yo le escribí y yo le decía que de ahí depende de esa declaración de bienes de sus funcionarios y de la de él. depende el gobierno es como una espina la espina dorsal de este gobierno y la gente dirá, bueno, ¿y por qué una declaración, una simple declaración jurada? Que deberá ser una simple declaración jurada. Porque, eh, o sea, tú decir lo que tienes, si tú eres una gente transparente y estás cumpliendo con la ley, debe de ser una simple declaración jurada. Ajá. Pero eh, de eso depende. Ya vimos que algunos eh, ya funcionarios han hecho declaraciones que ha llamado poderosamente la atención. Vimos el senador, eh, me parece de... Eh, de María Trinidad Sánchez de nada, es. hacer una declaración de 1.200 millones de pesos. O sea, uh -huh. yo puedo hacer una declaración ahora mismo, yo soy un abogado y que me certifique que yo tengo el banco, propiedades, eh, 3.000 mil millones de pesos. Eso es verdad. Ahora, lo que debe de hacer este gobierno, primero, conjuntamente con la Dirección General de Impuestos Internos, certificar que esa declaración está correcta y que va acorde con, los, con las empresas, con lo que tiene esa persona. Porque yo puedo decir tengo 1.200 millones de pesos calculando que tengo eh, a lo mejor 10 millones y que me voy a robar mil millones. ¿Entiendes? Entonces, eh, eso sería bueno. Eh, aclarárselo al presidente sí. y que él sepa que la población, que no van a marearlo y que con una declaración jurada eh, de, de mil de dos mil de tres mil millones, y en realidad eh, eh, la persona no tenga ni en que caerse muerta, proyectando lo que se pueda robar en, en, en, en X periodo. Entonces, eso es bueno que el presidente lo aclare y que esas declaraciones no sean simples y llanas, de que, ah, no, ya mira, quita mi declaración, ya cumplí. No, que sean declaraciones investigadas, porque la corrupción en nuestro país es fácil saberla, por ejemplo. Un coronel, ¿cuánto gana? Un diputado, ¿cuánto gana? Un senador, ¿cuánto gana? Un ministro, ¿cuánto gana? Entonces, es fácil usted ver lo que tiene y ver al final con qué sale. Entonces, si usted tiene un patrimonio de 10, 15 millones de pesos y luego viene, y a los cuatro años usted me tener un patrimonio de 100 millones de pesos con un sueldo que en los cuatro años no, no, no sobrepasa los 7 o 8 millones de pesos. Y de ahí tiene que sacar eh, su manutención y la de su familia, sus gastos. Y se me declara en cuatro años con, con mil millones de pesos. Entonces, ahí no hay que ser científico. Ahí no hay que ser científico para saber que hubo acto de corrupción. Porque es imposible usted en cuatro años, eh, al menos que se saque un premio, porque ni trabajando legal, por ejemplo, ahí tenemos por mencionar eh, familias como, como los corripios. Eh, Esas eh, cientos de millones que tiene le ha costado eh, un siglo. Entonces una gente en cuatro años no me puede hablar a mí de mil millones de pesos, al menos que se saque la loto en los Estados Unidos, porque si, ni siquiera la loto de aquí, que nunca la loto, eh, los premios de aquí han llegado a mil millones de pesos. Pero de manera veloz. Ese tema yo quise, no sé si pusieron las imágenes. No, no llegaron no llegaron a poner la, el mensaje que enviaste, pero evidentemente entiendo que sí, la Cámara de Cuentas no debería pues aceptar esa declaración sin una investigación previa de parte de la, de la Procuraduría General de la República que no es que la haga porque la, ajá, la haga en ese caso, es que según el artículo 146 de la Constitución de la República debe haber revisión del patrimonio ver la procedencia, el origen de, del mismo el caso del senador del PRM a que hace esa referencia, se trata del señor Alexis Victoria ayer, su declaración jurada de bienes sobrepasa los 1.200 mil eh, Millones de pesos. Según él, eh, pues es, es una de las primeras veces que llega a ser legislador, específicamente de la provincia. María Trinidad Sánchez, pero debe existir esta revisión del patrimonio, pues para que sea totalmente transparente como se espera y repito, la Cámara de Cuentas debe de hacer eh, su función aparte de que ahora decir que esté en un proceso de auditorías en conjunto con otras entidades, porque por sí misma la Cámara de Cuentas no puede hacer las auditorías de todas las, las instituciones sí, públicas, sí, al menos sí, no sí. en el tiempo que quieran. Que Evelos, eh, o sea, me te Luis Abinader dijo que iba a esperar porque quiere eh, reestructurar esa cámara de cuentas. Mira, sí. eh, no sé si hablaste del tema de don Miguel, eh, no, eh, sí, no sé claro. si el máster está aquí con nos, el máster de nosotros, José, o el otro máster que estaba ahí, porque tengo entendido que José iba a salir. Si es así, se nos complica un poco el trabajo, porque eh, el material se lo habían enviado a, a José ya. Es eh, José. Eh, es José, ok. Ah, pues José, tenemos la imagen número 3. Eh, para escuchar las palabras de Don Miguelo, eh, yo felicito eh, a la magistrada eh, que le dio libertad y presenta un periódica a, a Don Miguelo. Eh, nosotros entendemos que está bien y que esto sirve de, que sirva de ejemplo, porque lamentablemente eh, eh, como yo le decía en el programa de más cerca de Aníbal Carrosario, no, es que estos muchachos no tienen ningún tipo de educación, desconocen Imagínate tú, los diputados y senadores, en su mayoría, desconocen las leyes de la República sí. Dominicana. ¿Qué tú le dejas a un urbano? ¿Qué tú le dejas a un urbano? Y ¿Qué? no y no por el caso de englobar específicamente a los urbanos. La mayoría de la ciudadanía no conoce derechos, sí, deberes, nada. Eh, pero siempre, siempre quieren, eh, la gente de doble moral, quieren siempre atacar de forma uh -huh. directa a los urbanos que incitan a la violencia, que incitan a la droga. Y eso no es así. Los urbanos son una expresión de nuestro pueblo. Y hay que darle gracias a Dios que en su mayoría muchos urbanos han podido eh, ganar dinero de buena manera. Por ejemplo, yo cito un alfa que es multimillonario el alfa. ¿Por qué? Que el alfa ha trascendido a nivel evento internacional y está ganando mucho dinero. Mira, antes de una no la pausa, porque tengo que, que hacer una, coordinar una ruta, eh, tengo que mencionar, eh, por ejemplo, el tema de los urbanos y, y ahora voy a hablar directamente con los urbanos. Atención los urbanos de la provincia de Duarte, de San Francisco de Macorís. Me dio, yo no sé si pena, si pena o vergüenza ajena. ¿En qué sentido? En que los urbanos de San Francisco de Macorís no aprovecharon la situación de Don Miguelo para que de ahí salgan los nuevos líderes jóvenes y urbanos. San Francisco Macorís tiene mucho talento urbano que se han quedado rezagados. Se han quedado rezagados esos talentos Ay, urbanos. Sí. ¿Por qué se ha quedado rezagado Porque no han tenido la destreza de salir del patio, como uno dice. Entonces, esa situación, Don Miguel, fue una situación nacional y mundial. Pero oiga, tuvo que venir un Juan de los palotes por decirle a Santiago Matías a tomar el control de la situación a mí me dio pena y vergüenza que Santiago Matías tuvo que salir del Palacio de Justicia a decirle a la gran multitud, en su mayoría eh, eh, aspirante artistas urbanos eh, en su mayoría fanático de Don Miguelo, eh, amante de la música, música urbana a tener que que no hicieran alboroto oigan esto que no hicieran lío, que señores, el que me esté llamando, estoy con el celular, que no me llame hasta ahora. Entonces, eh, tuvo que venir un Juan de los Palotes de Santiago Matías a controlar a los salvajes macorizanos, franco macorizano, pronto se cae de la mata. Bueno, que no, de hecho no, no. no ahí, está el Palpo, ahí están estos jóvenes eh, de los programas urbanos, ahí están los mismos artistas urbanos. Ustedes eran los que tenían que tomar, como decimos, en el toro por los cachos y organizar y tratar de que no se fuera a hacer lo que se hizo antes de ayer, que luego que terminara la protesta, comenzaron a quemar neumáticos. Sí. Entonces Santiago Matías tiene que venir a San Francisco o ir a San Francisco a controlar a ustedes. Los no hay un liderato juvenil. ¿Dónde están los políticos jóvenes? ¿Dónde están los... Eh, lo de eh, diferentes movimientos, eh, eh, esa juventud, esos artistas urbanos que yo conozco muchísimo, tuvo que venir Santiago Matías a poner orden. No, hombre, así no. Bueno, en, en realidad, en realidad no vino precisamente a poner orden, vino, no, él, en, él, él vino en, a lucrarse. Sí, sí, sabemos todo que él le busca beneficio en torno al contenido, pero la razón principal pues, fue evidentemente apoyar a Don Miguelo. Ahora, no, no, que se encontraron de frente no, con la situación no. de que sí había un desorden. él no fue apoyado a Don Miguelo. Él fue a hacer un teatro, se tiró en el piso, y quedó durmiendo y eso. Él fue porque eso le saca el beneficio económico. Claro, él fue apoyado a Don Miguelo como ha apoyado otros... Subando, pero él es de un chomán y él vive de eso, que no, no lo claro. está está bien. Porque él es, él es eh, eh, ha sabido hacer, hacer marketing de su plataforma y redes sociales y le ha sacado mucho beneficio al género urbano. Eso está bien. Y él es el primero que debe de apoyar. Lo que digo yo, que los urbanos locales debieron de salir al frente de ellos. ¿Entiendes? No esperar que llegara... Eh, jugando los palotes, a tomarse y, y a robarse el show, es lo que yo digo Veloz, eh, tenemos que dar una pausa luego Así la pausa es. ya eh, nos conectamos de nuevo para entonces continuar eh, con este espacio el toque eh, del mediodía, ya tenemos que desconectarnos del Canal América que es de 11 a 1 de la tarde y ya con